Hola, soy Denise Dresser, y ahora casi 10 años de la masacre en San Fernando. Les pregunto, ¿y si su esposo, o su hijo, o su hermano desapareciera un día cualquiera? ¿Y si pasaran meses, semanas, sin saber de él? ¿Y si colocaran fotos y descripciones y peticiones de ayuda, delgado, moreno, de pelo corto, en lugares públicos? ¿Y si después de años no supieran nada sobre su paradero? ¿Y si las autoridades responsables no prestaran atención? ¿Si prevaleciera el silencio? Eso es lo que ha ocurrido en el caso de San Fernando. En México, quienes buscan a hombres y mujeres desaparecidos se encuentran el mutismo o huesos en el desierto. Desde hace más de una década y el inicio de la guerra contra las drogas, tan brutal, tan futil, miles de personas salen de casa, salen de sus países y no regresan ahí. Terminan de trabajar, nadie los vuelve a ver, toman un camión y acaban con su faz plasmada en una pancarta. Son estudiantes y amas de casa y campesinos y plomeros y albañiles. Son detenidos, levantados, son asesinados. Y cuando sus familiares preguntan por ellos, en los cuarteles del ejército o en los ministerios públicos o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no encuentran respuesta. Se vuelven desechables, anónimos. Pero no es así. Sus madres, y sus hijos, y sus esposas, y sus familiares lo saben. Saben, saben sus nombres. Y más que perseguir, las autoridades se han dedicado a encubrir. Más que investigar, se han dedicado a tapar, a ignorar. Durante el sexenio de Felipe Calderón, tantos cerraron los ojos, se lavaron las manos, hablaron de daños colaterales. En México ha habido muchos criminales condenados, pero muy pocas autoridades condenables y muy pocos casos esclarecidos. Este es todavía un país de fosas, un país de calcinados, un país de fragmentos de hueso, años de cuerpo sin nombre, semanas de cuerpo sin nombre, días de cuerpo sin nombre, nuestras constantes ausencias, como las ausencias de San Un caso singular, pero a la vez tan similar a los miles con los cuales México se ha acostumbrado a vivir desde hace una década. A pesar del tiempo transcurrido, ahí siguen las respuestas, el patrón perverso de desapariciones forzosas que nadie investiga, de autoridades estatales y federales, que no inician investigaciones, que no ofrecen reparación a las víctimas. El patrón pérfido de la impunidad, que genera riesgos e incentivos para más raptos, para más personas en riesgo. Ese es el patrón que hay que parar. Ese es el patrón que San Fernando nos lleva a recordar, a exigir, a demandar, a estar siempre presentes, acompañando a los familiares, para que encuentren justicia, para que encuentren verdad, ahora, a 10 años. Mi solidaridad con esos famili esas familias, mi solidaridad con las víctimas, y mi reclamo, junto con el de tantos, para que México sea un país de verdad y justicia, y no solo un país de desaparecidos y un país de cosas.